Que hoy te voy a hablar de un tema que a todas las mujeres, por lo menos, nos encanta y es cómo mantener una cabellera saludable. Y es que el cabello es el marco de nuestro rostro y nuestro rostro pues es lo primero que ven las personas, ¿no? Nuestra cara y nuestro cabello. Así que no importa si tienes un cabello corto, si tienes un cabello largo, lo importante es mantenerlo sano. Vámonos a los consejos, pero ya. Consejo número uno, cepilla tu cabello. Es muy importante cepillar nuestra cabellera, que no te dé flojerita, sean cepilladas en la noche, si lo tienes cortito, si lo tienes más largo, si lo tienes largo como yo, con mayor razón, cepillar el cabello con un cepillo de cerdas naturales. Truco número dos para mantener una cabellera súper saludable y preciosa, no utilices agua caliente. El agua caliente no es saludable para el folículo piloso, lo puede debilitar y puede cambiar su pH haciendo tu cabellera más grasa. Tuco número 3. Aquí te va uno de mis secretos de los que más amo y es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana vas a escuchar que te lo voy a recomendar para muchas cosas porque es una maravilla, es una maravilla y que además cuesta muy económico y puedes utilizarlo como un rocío, como un enjuague para tu cabello, enjuagar toda tu cabellera. El vinagre de manzana le va a ayudar a tener fortaleza, brillo y que se mantenga limpio por más tiempo. Número cuatro, Date masajito una o dos veces al mes en tu cuero cabelludo. Puedes utilizar aceites de romero, aceite de té verde o aceite de rosa mosqueta, entre otros. Asegúrate que sean aceites de muy buena calidad para que los ingredientes verdaderamente actúen en tu cuero cabelludo, estimulen y fortalezcan y puedas tener una cabellera muy muy fuerte, brillante y sana. Punto número cuatro Los suplementos alimenticios. Desde luego que funcionan. El complejo B, la biotina, es un elemento que nos va a ayudar a fortalecer el cabello, sobre todo si lo que has tenido es adelgazamiento o pérdida de cabello por estrés, por eh, algún cambio en tu salud y que estás recuperando la salud, sí que se puede mejorar también el cabello con la biotina. Asegúrate, como te lo he dicho, en los productos de aceites esenciales que la biotina sea de excelente calidad y que tenga tu cápsula o tu suplemento alimenticio por lo menos 400 gramos. Estos consejos los empiezas a aplicar a partir de ya. Vas a ver que en un lapso aproximadamente de un mes vas a tener una cabellera fuerte, sana, saludable. Si tu cabello ha sido demasiado procesado, quizá te tardes un poquito más. Pero recuerda que tu cabellera también es parte de tu carta de presentación. Mantén una cabellera sana porque ese es el mensaje que vas a dar de una persona sana, de una persona vital, de una persona que cuida lo que hace porque se cuida a sí misma. Espero que estos pequeños trucos y consejos te sirvan. Ponlos en práctica. Escríbeme en los comentarios si algo de lo que te platiqué ya lo estás utilizando, si tienes algún truco nuevo que podamos compartir con nuestros amigos aquí en el canal házmelo saber, somos una comunidad de gente que constantemente estamos aportando y creemos en la mejor versión de nosotros, se fabrica todos los días. Yo soy Pilar del Ángel. Te veo prontito por aquí en otro video corto, largo, mediano, como vayan saliendo según los contenidos que nos vayan pidiendo. Y no dudes en compartir, no dudes en suscribirte para que te llegue de primera mano información de súper, súper calidad, información con muy buen contenido. Además, les tengo una sorpresa. Las primeras personas que se conectan cuando tenemos lanzamientos, estrenos de videos, van a tener descuentos especiales en algunos de mis talleres y productos. Estate atento y la mejor forma que lo puedes hacer es suscribiéndote para que te lleguen los mensajes de nuevos estrenos a ti antes que nadie. Te mando un beso enorme, que tengas una excelente tarde y platícame en los comentarios cómo te va con nuestras recetas. Hasta pronto.